Él es uno de... Acabas de perder 10 mil dólares Pero... Cada que Chris se ríe en el video... Te morirás a empezar este reto con un hombre que conduce un auto Bueno, que está conduciendo... Es gracioso Es gracioso, ¿Es sí gracioso, es gracioso? pero no tanto Nuestra escuela prohibió las Yo no... No, no, yo no... No, no, no, no, yo no no, no, no... no sé si esto es algo Vamos de bar en bar y por alguna razón llegamos aquí <tose> ¿Qué? Eso es increíble Ni siquiera es gracioso es la cosa más extraña que altera a tu perro. Hola amigos, hoy acabo de descubrir que la sartén puede girarse de este modo. Mira eso. Oh, genial. Estoy viendo. Eso, fue una casi risa. eso no casi fue casi una risa. Una risa.